Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta actividad eh, planificada por la coordinación del área de Antropología a través del programa de prácticas de la licenciatura en Antropología, una actividad que hemos titulado Recuperación Crítica de Experiencias de Prácticas Antropológicas. Eh, más allá de darles la bienvenida, solo quisiera decir rápidamente lo siguiente. En el contexto de nuestra carrera, la implementación de las prácticas antropológicas han significado un avance sustancial en el proceso de formación de los futuros y futuras antropólogas egresados de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido un avance porque indudablemente viene a llenar un, un vacío que era experimentado por quienes hemos estado eh, sirviendo desde la docencia o estudiando la carrera. Y es un vacío relacionado con la formación en investigación antropológica, las prácticas que se desarrollan desde la práctica de gabinete en el segundo año hasta la práctica profesional, constituyen entonces un, una, una posibilidad, una dinámica, un proceso para que estudiantes experimenten y desarrollen ejercicios de vínculos con la realidad concreta, con lo que en términos generales en antropología denominamos eh, campo antropológico, trabajo de campo. Eh, y en ese marco, por supuesto, desarrollen un conjunto de habilidades de manera concreta, habilidades en materia de, de problematización y de investigación eh, antropológica. Eh, en ese sentido, entonces, las prácticas al mismo tiempo constituyen una posibilidad para que el estudiante vaya desarrollando o madurando temáticas o problemáticas que posteriormente pudieran incluso convertirse en las temáticas de investigación de sus ejercicios de tesis de grado, con el objetivo, por supuesto, de que eh, se gradúen lo más pronto posible o se gradúen en los tiempos, en tiempos prudenciales que les permitan finalmente eh, continuar su proceso de estudio o desarrollar ejercicios ya desde un ámbito eh, profesional. En ese sentido, entonces, la actividad de hoy lo que pretende es desarrollar un ejercicio de aproximación desde la experiencia de los profesores y profesoras que, que, que atienden este tipo de ejercicios y de estudiantes que han experimentado prácticas antropológicas con el objetivo de extraer aprendizajes que nos sirvan indudablemente a mejorar este tipo de procesos este tipo de experiencias en dirección a, a los fines que, debe, que deben perseguir de tal manera entonces que ese es el objetivo, ese es el propósito de esta actividad del día de hoy y sin más pues doy eh, la palabra al, al maestro eh, josé mariano domingo para que eh, tenga a bien eh, dirigir eh, esta actividad muchas gracias bien muchas gracias eh, al coordinador del área de antropología maestro mario sosa agradecemos pues esta presentación verdad esta de esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy ¿no? eh, particularmente a mí me, me llena de bastante este este eh, pues, eh, bastante felicidad que estemos acá reunidos, primero, damos, porque constituye también una actividad necesaria y tan importante, sobre todo, damos, este, en, en sociedades como la nuestra, ¿verdad?, en donde se limita, damos, a la capacidad de la palabra, en donde estamos acostumbrados también, damos, este, a, a procesos autoritarios, damos, este, la misma, este, intento, damos, de la, pro, de la aprobación de la ley, damos, el día de ayer, en donde la escuela ya se manifestó, damos, a diversos colegas de la escuela, ¿verdad? son muestras de esto, ¿no? Entonces, el, los espacios, damos en donde podamos nosotros también este, expresarnos, en donde podamos nosotros también compartir nuestros puntos de vista, creo que es un buen ejercicio, digamos, para poder iniciar, digamos, este, ir rompiendo también con este cerco mediático, digamos, este, con este cerco también de este, que nos va abriendo, digamos, a, a, a ejemplificaciones, digamos, de gobiernos autoritarios, entre otras cosas. ¿no? Bueno, perdóname por esa introducción, pero era también necesario eh, decirlo, ¿verdad? Eh, iniciar diciendo este que, que ha sido damos eh, para muchos de nosotros verdad este que en mi caso por ejemplo damos este yo soy egresado damos este yo soy carnet 2005 damos este, soy egresado damos en el 2010 este carecimos damos de este tipo de ejercicios de prácticas de verdad este, pues es una especie damos de sueño cumplido damos a un requisito que muchos de nosotros este eh, eh, soñábamos damos con, con, con, con alcanzar no este con incorporar también a nuestro proceso formativo y en ese sentido también nos complace mucho que estemos teniendo este, esta discusión, digamos, este, podríamos llamarle también de alguna forma intergeneracional de quienes estamos involucrados en los procesos de prácticas, en el sentido también de que este, el día de hoy vamos a lograr escuchar experiencias, digamos, este, eh, eh, ya cumplidas de prácticas en los campos de las prácticas de gabinete, en las prácticas eh, urbanas, en las, en las rurales, digamos, y actualmente estamos en el proceso ya de un grupo, vamos a estar cumpliendo con este, eh, el desarrollo de sus prácticas profesionales. ¿no? Eh, en ese sentido, vamos a este, quizás explicar de forma general digamos, este, que, que no solo digamos, este, ha sido digamos, una especie de, de, de sueño, vamos cumplido en el proceso formativo, nosotros siempre lo vimos como, este, como una necesidad ¿verdad? urgente eh, de, de la carrera de antropología y logra desarrollarse, vamos a. Este, eh, eh, incorporarse, vamos, a partir de, de con, con una, con una forma de obligatoriedad, a partir de aquellos, eh, de aquellas personas que este, inician la carrera de antropología en el año este, 2018, es un, voy a hacer una, una aclaración muy rápida porque creo que a, a veces vemos, este, nos hemos tocado con algún tipo de confusiones al respecto, eh, y es importante, vemos, y solo lo voy a mencionar porque sé que esto eh, va a quedar también grabado en las páginas de Facebook para futuras consultas de los estudiantes de antropología, eh, pensemos que si un estudiante de antropología, vamos, este, eh, inc se incorpora a la carrera en el año 2022, ¿verdad? Pero eh, previamente damos este, este curso otras carreras, ¿verdad? Y su carnet, por ejemplo, es 2005, 2010, 2015, ¿verdad? Pero se incorpora a la carrera en el año 2020, pensemos, este, es obligatorio que, pueda, que, que desarrolle las prácticas, ¿verdad? Entonces, este, esto es importante mencionar. Es importante mencionar también... Que las prácticas actualmente, vamos, este, son asignadas de, de, de forma manual, ¿verdad? Es decir, las prácticas van a cumplir, damos este, también en base también a la experiencia que nos ha, que nos ha dicho esto, digamos, este, que nos ha enseñado también las prácticas mismas, este, eh, estas fueron, damos este, eh, guiadas damos desde, desde su inicio damos este con, con la encargada de prácticas que nos acompaña el día de hoy verdad este la maestra luisa verdad este hemos nos, nos, nos hemos hemos ido, digamos, eh, hemos hecho damos algunas eh, modificaciones también para poder este operar de la mejor forma damos en las prácticas del área verdad estas son damos asignadas actualmente de forma anual verdad este eh, y qué es lo que pasa damos cuando son asignadas de forma anual damos tener un proceso de acompañamiento precisamente en ese sentido ¿verdad? y quizás voy a abordar de forma muy general ustedes ya lo van a escuchar este por parte de de, de, los, de las encargadas verdad este de, de de cada una de las de las prácticas ¿verdad? Eh, las prácticas del área de antropología decíamos se, se asignan de forma anual este e inician digamos, de forma obligatoria a partir del año 2018 verdad estas se distribuyen de la siguiente forma verdad este primero iniciamos damos hasta este, con la con las prácticas de gabinete, estas guardan un requisito concreto, ¿verdad? Una vez que los estudiantes del área de antropología hayan aprobado el ciclo introductorio, ¿verdad? Ustedes conocerán, el ciclo introductorio tiene una duración de un año completo, ¿verdad? En donde se aprueban 10 cursos netos, ¿verdad? Todos los cursos que están incorporados al ciclo introductorio, este, les abre el acceso para poder incorporarse a las prácticas de gabinete, y voy a mencionar algo al respecto de ese sentido. Ustedes ya lo van a conocer más a profundidad ahora que, conozcan, ahora que escuchemos las exposiciones. Eh, las prácticas de gabinete se convierten, damos, en, en un parte de aguas fundamental, ¿verdad? No solo porque este, este, son, son este, el primer acceso, también damos al conocimiento de la forma de problematizar en materia de campo, de en materia de prácticas antropológicas, la realidad social, la realidad social, digamos, este, la cual digamos tiene distintos niveles de acceso. Pensemos que el acceso documental es uno de ellos, ¿verdad? Experiencia de eso también es eh, diversas damos investigaciones que se han desarrollado problematizando antropológicamente la realidad a partir de estos hechos, ¿no? Y es un, y es una herramienta no solo les digo este que conlleva damos, este la eh, las eh, las implicaciones también a nivel eh, teórico, a nivel metodológico, a nivel de problematización de la realidad, sino que también del manejo, damos, de fuentes documentales. Y pues estamos también bastante felices, ¿verdad?, que, que la maestra Lucía Pérez, que tiene una larga trayectoria también, este, no solo damos información antropológica, sino que también en conocimiento damos este abasto de archivos, pues sea la responsable, precisamente damos estas prácticas, ¿verdad?, las prácticas de gabinete, ya escucharemos... Eh, que sería, que, que va a ser, digamos, una de las primeras intervenciones. Y posteriormente, pues, damos, este, nosotros al aprobar, damos las prácticas de gabinete, los estudiantes les abre acceso, damos, a poder, este, a, eh, a desarrollar las prácticas eh, urbanas, ¿verdad? Espacio, damos, este, fundamental, también damos, este, en este caso, también, este, eh, los procedimientos metodológicos, damos el conocimiento también en, eh, en el marco, damos, del, del conocimiento etnográfico, damos, este, la aplicación, damos, de, de técnicas, damos, este, concretas para poder, damos, este, hacer este tipo de abordajes. Es muy importante, actualmente, damos, este, eh, eh, bueno, recientemente hemos quien ha guiado estas investigaciones, ha sido la maestra Lizel Elcom, pues que, que agradecemos que nos acompañe, ¿verdad? Este, actualmente está, damos, este, desarrollando sus estudios de posgrado, pues, en otro país, ¿verdad? Pero pues ya, ya pronto se incorporará nuevamente, damos, a este proceso. Eh, y posteriormente, una vez que se, se aprueba, damos en el, en el eh, quinto semestre de las prácticas de gabinete, apertura, damos la posibilidad de poder incorporarse, vamos a, a un marco, damos a un más complejo verdad de las prácticas, que son las prácticas este, eh, rurales. ¿verdad? Nuevamente, vamos hasta este, les estaremos avisando a partir de la coordinación del área también de una actividad que estamos planificando al respecto, damos alrededor de un seminario digamos, sobre la cuestión rural pues ya le estaremos avisando damos este de forma oportuna y posteriormente vamos, este eh, nosotros creemos este también este que esto, que este, este, no solo damos este manejo este conocimiento que es la aplicación concreta también verdad este de, de, de, del conocimiento antropológico verdad este, a través de su método del el método no gráfico este, eh, eh, posibilita, digamos, este, eh, según lo, lo estamos entendiendo también actualmente con los estudiantes que están ya este, desarrollando sus prácticas profesionales, pues, ¿verdad? Este, eh, un manejo mucho más, este, eh, pues, sí, profesional, un manejo, damos, con más profundidad sobre, damos, este, eh, la aplicación de este tipo de conocimiento, damos, este, en un marco profesional. Es decir, este es, este es en, en el panorama quizás general, ¿verdad?, que nosotros podemos mencionar alrededor de este de los procesos que vamos desarrollando, ¿verdad?, como área y que damos, este, no solo lo van a escuchar, damos de, de mi parte, sino que este, vamos a escuchar a partir de un marco de comprensión reflexiva del proceso, ¿verdad?, este, a estudiantes y a las encargadas de prácticas a continuación, ¿verdad? Quizás mencionar de forma general eh, cómo iremos eh, distribuyendo esto. Eh, vamos a escuchar primero, damos al estudiante este, Sergio Cano, ¿verdad?, quien concluyó, ¿verdad? Este, como representante también del grupo de, de los estudiantes que acaban de concluir prácticas de gabinete, para posteriormente también escuchar las reflexiones por parte de la docente encargada, maestra Lucía Pérez. Escucharemos posteriormente, vamos al este, estudiante Carlos Benjamín, este, eh, eh, que nos hablará, vamos, este, nos presentará algunas reflexiones sobre las prácticas eh, urbanas, y posteriormente vamos al estudiante Lidia Adriana, que nos presentará también reflexiones sobre las prácticas eh, rurales, ¿verdad? Vemos en la modalidad y en el contexto que nos tocó vivir también, por supuesto, ¿no? Y posiblemente pues, vamos, este, vamos a escuchar a la maestra Liz Helcón, digamos, que ha acompañado estos procesos sin más que mencionar y respetando los tiempos que tenemos asignados también para esta actividad, cedo la palabra eh, a Sergio Cano, eh, por favor, adelante Sergio. Muchas gracias, eh, José Domingo, eh, buenas tardes a todos, a todas, a, a todos los que nos estén viendo a través del live en Facebook, a todos los profesores que se encuentran aquí, también a los compañeros estudiantes. Como mencionó eh, José Domingo, pues eh, yo voy a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre eh, mis experiencias y la de nuestros compañeros eh, dentro del área de antropología, ¿verdad?, durante todo lo que fue la práctica de gabinete en este caso. Eh, pues primero que nada, empezar con que, bueno, eh, hubieron varios aprendizajes y limitaciones durante esto, ¿verdad?, así que como cualquier proceso de investigación eh, definitivamente que muchas veces las eh, limitaciones obviamente dificultaron el proceso eh, fueron piedras en el camino que eh, pues se fueron superando eh, poco a poco especialmente porque hubo bastante trabajo en equipo salvo por una compañera que presentó y realizó su investigación sola verdad pero eh, quisiera empezar diciendo verdad que me gustó bastante primero que nada la elección de los temas que pues fue obviamente bastante libre teniendo relación con la carrera de antropología, obviamente, pero eh, ahí sigue como la propia antropología que se encarga de estudiar de alguna forma la diversidad humana, ¿verdad? Este, la elección de todos estos temas tuvo también bastante diversidad entre todos los grupos, por ejemplo, hubo un grupo que se encargó de estudiar, por ejemplo, un análisis de un pro, del proceso de la adaptación de la comunidad católica durante la Semana Santa en contexto de pandemia por COVID-19 eh, en la ciudad capital. Uh, otro grupo, ¿verdad? en este caso mi grupo, eh, nos encargamos nosotros de eh, estudiar sobre las luchas defensivas, el caso de la resistencia pacífica de la puya. Eh, hubieron otros grupos que por ejemplo trataron temas también súper interesantes como lo son, eh, los procesos de sanación individual y colectiva que llevaron las abuelas de Sepúl Sarco para superar las consecuencias de las violaciones perpetradas por parte del ejército durante el conflicto armado interno en Guatemala. Hubo otro grupo que trató el tema, hizo una aproximación desde la incidencia disidente de la colectiva Odelca, que es la organización de locos centroamericanos y del Caribe, en el accionar desde el centro histórico en zona 1 de la ciudad de Guatemala, y hubo también eh, en este caso una compañía que trabajó sola que analizó un estado del arte de cómo se ha abordado el tema de las comadronas desde la tesis de medicina o sea si lo pueden notar eh, fueron temas bastante variados fueron temas algunos de casos de resistencia otros que tenían que ver con temas de religión otros que tenían que ver con temas más como por ejemplo de, medic de medicina tradicional o sea siempre hubo eh, otro que tenía que ver con la diversidad de género y la diversidad de sexualidades por ejemplo que definitivamente eh, dio paso verdad a a un montón de investigaciones que al final de cuentas nos aportaron no solo a los grupos que lo investigaron, sino a todos los compañeros al final, ¿verdad? Y en este momento quiero hablar un poquito de los aprendizajes que tuvimos eh, como en general todos los grupos, ¿verdad? Eh, bueno, eh, primero que nada eh, está lo que fue la construcción del pensamiento metodológico, porque pues al final dentro de la práctica de gabinete todos realizamos, pues... Eh, Basado ciert, bajo ciertos estándares, definitivamente, ¿verdad? Pero esto nos ayuda siempre en la construcción de este pensamiento metodológico que es muy importante eh, para nuestro futuro y nuestra formación como futuros antropólogas, ant, eh, antropólogos y antropólogas, ¿verdad? Que siempre eh, es bueno tener eh, una metodología establecida al momento de realizar cualquier tipo de investigación, definitivamente. Otro de los aprendizajes fue eh, la coordinación del trabajo en equipo a distancia, lo cual es muy importante, puesto que también se va a tratar después en las limitaciones, que es lo que fue que trabajamos a distancia, por lo mismo de la situación actual a la que nos encontramos con esto de las clases virtuales, que eh, se aprendió definitivamente a, a trabajar mejor con otros compañeros, a conocer mejor realidades distintas a las nuestras, por ejemplo. Por ejemplo, hay, hay compañeras, por ejemplo, y yo me incluyo también que vivimos en el interior del país. Yo vivo en Huehuetenango, tengo una compañera que vive en Quiché, tenemos una compañera que vive en eh, Baja Verapaz, si no recuerdo mal. Entonces, Y además, además de los compañeros que viven en la ciudad capital en distintas zonas, en distintos lugares, y que por diversas razones pues, no nos podíamos juntar a trabajar en un lugar, en una caja, en una biblioteca, en la propia universidad, que definitivamente no tener cara a cara a los compañeros muchas veces puede dificultar el trabajo, pero uno de los aprendizajes fue aprender a coordinarnos mejor y a cómo fomentar de mejor manera el trabajo en equipo. Otra fue la construcción del pensamiento crítico, que definitivamente a la hora de uno intentar revisar las fuentes, por ejemplo, uno la consultarlas, tiene que tener un pensamiento de lo más crítico posible, ser siempre o intentar ser siempre lo más objetivo posible. Claro, la objetividad como tal no existe, pero siempre hay que intentar ser lo más objetivos posibles a la hora de realizar una investigación, intentando no meter nuestros intereses de por medio, lo cual eh, ayuda en la construcción de un pensamiento crítico al final, ¿verdad? Un, un pensamiento que cuestione, que, que diga, ok, sí, ¿verdad? Que seamos capaces de cuestionar los paradigmas ya establecidos. Otra definitivamente es eh, que esto nos sirvió como una experiencia para la redacción de documentos científicos, que... Eh, pues definitivamente, como lo mencionaba en nuestra formación como futuros antropólogas antropólogos y antropólogas pues definitivamente nos viene muy bien puesto que es la primera de seguramente muchas prácticas e investigaciones que vamos a hacer no solo dentro de la carrera, sino también cuando ya no seamos eh, antropólogos pues ahí sí que titulados, verdad que espero que al final todos lo, lo lleguemos a lograr también eh, nos ayuda mucho a la delimitación del contenido puesto que muchas veces uno intenta abarcar muchas cosas, pero definitivamente humanamente uno no se puede dar ese abasto entonces, esto nos ayudó a aprender cómo delimitar de mejor manera el contenido. Además, claro, la interacción con algunas personas y con realidades distintas a la nuestra, que era lo que mencionaba, que se conocen realidades de otros compañeros, algunos compañeros que trabajan, eh, tenemos compañeras que son madres de familia, por ejemplo, entonces se va conociendo uno de realidades distintas a la suya. Además de que, por ejemplo, en el caso de eh, los compañeros que hicieron la aproximación de la colectiva Odelka, sé que tuvieron interacción con personas dentro del, del, del cole, de la colectiva entonces, ahí sí que es importantísimo todo esto también además también un acercamiento a la búsqueda de información no presencial puesto que definitivamente eh, por esto mismo de la modalidad virtual no teníamos el acceso por ejemplo, o muchos no teníamos el tiempo del acceso, no sé, a ir a una biblioteca y poder investigar, definitivamente toda la información que se buscó fue de manera eh, virtual, la mayoría, si no es que toda y con esto viene aunado también el uso de las herramientas digitales, ¿verdad? Un mejor uso de estas herramientas digitales. Cómo poder discernir de mejor manera cuáles son fuentes confiables y cuáles no. Por ejemplo, qué fuentes sí nos pueden servir, contrastar las fuentes de información, lo cual es siempre muy importante a la hora de hacer una investigación. Esto a rasgos generales creo que fueron los aprendizajes de los compañeros, compañeras y compañeros dentro de la práctica. Y ahora quiero hablar un poquito de las limitantes que presentamos, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Eh, está lo que fue la revisión de las fuentes confiables, que definitivamente el Internet es una herramienta muy útil si uno la sabe usar. O sea, como les digo, no es lo mismo uno ir directamente y buscar libros eh, científicos, eh, artículos científicos en una biblioteca que encontrarlos en Internet, donde hay muchísima desinformación actualmente. El, el Internet puede ser un arma de doble filo muchas veces, en donde uno puede encontrar tanto información confiable, muy buena, como información que aparenta ser confiable, pero quizás tiene ciertos sesgos por detrás, tiene ciertos intereses por detrás, y al final eso es lo que nosotros intentábamos eh, también delimitar dentro de nuestro contenido y pues definitivamente una limitante fue esta estar ahí contrastando constantemente fuentes, muchas veces no quedando seguros de las fuentes que estábamos utilizando otro fue la estructuración del estado del arte dentro de muchas de las investigaciones fue probablemente uno de los procesos más complicados algunos grupos tuvieron más problemas que otros en esta parte definitivamente pero creo que en general fue un aspecto que eh, nos costó bastante delimitar a la hora de estructurar el estado del arte de eh, la investigación que queríamos realizar ¿verdad? Otra, también aunado a parte de los aprendizajes, es esto, ¿verdad? Que les mencioné de la interacción con los participantes, en este caso, entre nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo soy de Huehuetenango y mis dos compañeros eran de la ciudad capital. Uno de ellos muchas veces por trabajo no podía. Otra compañera tenía asuntos familiares que atender muchas veces. Cosas totalmente entendibles, pero que muchas veces dificultaba la interacción entre nosotros, los estudiantes, a la hora de realizar la investigación para ponernos de acuerdo. Hacer una meeting, en, por ejemplo, en Zoom para a las 5 de la tarde todos, pero alguno no podía por cuestiones del trabajo, por ejemplo, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. También esto aunado también, ¿verdad?, a la comunicación digital, que definitivamente, como les mencioné anteriormente, no es lo mismo estar cara a cara con los compañeros, con la licenciada asesora, en este caso la licenciada Lucía Pellecer, que de hacerlo todo virtualmente, en las que no siempre todos pueden, y ¿verdad?, la virtualidad definitivamente es la limitante... Eh, que nos afectó y que definitivamente la virtualidad es lo que eh, de la virtualidad nacen la mayoría de las nuestras limitaciones durante esta investigación, puesto que pues eh, debido a la modalidad en la que estamos, definitivamente la virtualidad complica muchísimas cosas, especialmente porque se supone que muchas veces tiene que haber prácticas de campo, o sea, ir al lugar, pero por lo mismo en la pandemia... Eh, preferían los profesores que no nos arriesgáramos, por ejemplo, a salir, había gente que también no quería salir por decisiones propias, súper entendibles, a, a la calle, a entrevistar gente, por ejemplo, son cosas que también limitan mucho, y como les había mencionado anteriormente, la disponibilidad de los horarios, porque muchas veces, así como hay gente que por trabajo no podía, hay, había compañeros o compañeras que por asuntos familiares tampoco, y como les mencioné, también tenemos compañeras que son madres de familia que, Muchas veces esto también puede dificultar el proceso del tiempo que se disponga a la hora porque, por ejemplo, la práctica de gabinete, nosotros teníamos el periodo un, una hora antes de, nuestras, de la hora a la que inician nuestras clases, lo que complicaba que muchos compañeros pudieran estar dentro. verdad Creo que estos a, a grandes rasgos, a rasgos muy generales, serían los eh, aprendizajes y limitaciones que tuvimos los estudiantes de antropología durante nuestra práctica de gabinete. Muchas gracias. A ti muchas gracias, eh, Sergio. Sabemos que este es un, este es un ejercicio, vamos, este, a nivel de síntesis muy grande. Agradecemos bastante. Bueno, vamos a intentar también aperturar porque creo que también es importante, vamos a seguir ampliando también estas esta reflexiones. ¿no? Este, a continuación, pues, le voy a dar la palabra a la maestra eh, Lucía eh, Peiser, por favor, para que nos acompañe y nos comparta también este, sus palabras. Muchas gracias, José. Gracias, Sergio. Bueno, yo quisiera también aprovechar para eh, ampliar algunos elementos acerca de la práctica de gabinete y quizá verlo un poco también eh, a partir de la experiencia, no solo del, del grupo que estuvo en 2021, sino también de los grupos que estuvieron previamente. Entonces, eh, pues he decidido incorporar algunos elementos en la presentación que el día de hoy eh, traigo para poder como mostrar algunos datitos que pueden ser útiles para el análisis. El primero, pues, es la definición. Ya José Mariano nos mencionaba al inicio de la, de la reunión de hoy, que nos convoca, cuáles eran como los objetivos de estas prácticas y un poco de esta gradualidad en el proceso de implementación eh, en la escuela. Y esta es como la definición que aparece en el programa académico de prácticas de la licenciatura en antropología, para eh, definir ¿Qué es la práctica de gabinete? El objetivo central que está aquí trazado, pues se condensa o se sintetiza en la presentación de un ensayo eh, escrito, un ensayo académico, que es eh, el que las y los estudiantes deben presentar al finalizar esta práctica, ¿verdad? Fundamentalmente basado en fuentes bibliográficas y documentales. Como ya lo mencionaba también José, pues bueno, la metodología está más o menos trazada ahí, eh, esta metodología se ha ido de alguna manera probando eh, con cada grupo y eh, este año pues la modifiqué un poquitín. Esta es la, la metodología que se propuso para este año que incorpora la inmersión al trabajo de gabinete previo a la elaboración del plan de investigación. Y pues estas fases que son como las que se, se han ido desarrollando con cada grupo año con año, consisten en una serie de talleres introductorios enfocados en temas de redacción, eh, ortografía, y escritura académica, así como reforzar algunos contenidos sobre el plan de investigación. Este año, como les repito, la inversión al trabajo de gabinete para partir de las fuentes documentales y, y la realidad concreta que ahí se puede analizar para la construcción entonces del plan de investigación, que siempre es un proceso acompañado, la investigación en sí misma, que por lo regular la, tra la hemos trabajado a través de reuniones y sesiones eh, tanto individuales, cuando los ensayos han sido individuales, y grupales, cuando hemos trabajado de forma colectiva. Y por último, el, la fase de la presentación de resultados, que básicamente constituye un ejercicio de verbalizar y poder exponer, eh, haciendo también uso de la síntesis y de otras formas de, de síntesis del trabajo eh, desarrollado, pues la presentación de cuáles son aquellos resultados alcanzados con, con la práctica. Eh, los estudiantes que, que han cursado, bueno, yo acá le puse que han iniciado porque en realidad eh, a veces empiezan la, la práctica y no necesariamente se la asignan después, ¿verdad? Entonces puse acá los que han iniciado, aunque posteriormente algunos de ellos no se la han asignado y quienes han aprobado, ¿sí? Entonces en 2019 tuvimos 10 estudiantes que, se, que iniciaron la práctica y 9 la concluyeron, la aprobaron. En 2020 fueron solamente 5 y 4 de ellos la aprobaron. El año pasado, que es en donde vemos como una mayor tasa de deserción, fueron 20 estudiantes los que eh, iniciaron y solamente 13 aprobaron la práctica al final y este año 2022 tenemos eh, una matrícula de 17 estudiantes. Entonces, algunas de las razones eh, que, voy a, que voy a trazar un poco en la parte de los desafíos y las limitaciones de las prácticas de gabinete, pues recogen algunas reflexiones sobre esto. Sigo. Los temas principales, pues acá los muestro, ¿verdad? Creo que no, no es necesario que los lea. Eh, en estos temas como generales están pues sintetizadas las, las problemáticas y los temas. Algunos de, de ellos los expuso ya Sergio, que fueron los que se presentaron el año pasado. Y que como ustedes pueden ver, hay diversidad de temas. Por lo regular han sido, eh, pues se han atendido las, las inquietudes, los intereses de, de las y los estudiantes con el objeto también de facilitar, digamos, este proceso de investigación a partir de aquellos temas en los que ellos encuentran mayor interés. Eh, bueno, en cuanto a las potencialidades que, que yo encuentro en este proceso de, de implementación de las prácticas de gabinete, consideraría yo eh, que uno de los principales elementos es esa aproximación temprana al quehacer antropológico, en este caso a la investigación en concreto, y en particular, eh, una, un acercamiento tanto a, a los archivos como a las bibliotecas en los casos de aquellas y aquellos estudiantes que sí tuvieron oportunidad de desarrollar sus prácticas fuera del periodo de pandemia, ¿verdad? Eh, en el caso de estudiantes que, que han desarrollado sus investigaciones a partir de fuentes digitales, esta aproximación se ha dado principalmente a la identificación, como ya bien decía Sergio, de eh, cuáles son aquellas fuentes confiables que podemos encontrar en formato digital o electrónico. Otro elemento es el de la formación junto a pares, que me parece que esto es fundamental para atender lazos de solidaridad entre las y los compañeros y también unidad, ¿verdad? Esto yo lo he visto principalmente en los grupos anteriores en donde estas relaciones solidarias han ido mucho más allá de la elaboración de la práctica y han caracterizado a los grupos de las últimas generaciones. El otro elemento importante de las potencialidades que rescato es eh, la complejización del pensamiento orientado a la curiosidad investigativa. Y es que a veces encontramos, por ejemplo, que hay temas de interés de, de las y los estudiantes, pero... Eh, no hay todavía como esta habilidad de poder eh, desmenuzar y complejizarlos, ¿verdad? En el sentido de problematizarlo y presentarlos como problemas de conocimiento de la disciplina antropológica. Entonces creo yo que esta es una habilidad que se adquiere con la práctica y que pues al mismo tiempo van eh, ensayando las técnicas de investigación clásicas, ¿verdad? Como el fichaje, la, la revisión de documentos, el manejo de fuentes, la sistematización, pero también la vinculación teórico y metodológica. Así que creo yo que esta, estas prácticas nos permiten eh, capacidades de diálogo y principalmente una comprensión en el hacer, ¿verdad? Que es como lo fundamental del proceso no lineal de la investigación, porque casi siempre que recurrimos a la revisión metodológica, ¿verdad? Los cursos metodológicos, casi siempre la forma más clásica de enseñar se repite constantemente que no es lineal, pero de alguna manera se transmite de esta manera. Entonces creo yo que ya en la experiencia del hacer, como algo práctico también eh, las y los estudiantes pueden encontrar estas interrelaciones en los diferentes momentos. Y en la cuestión de los desafíos, bueno, yo coincido en, en algunos elementos que, que mencionaba ya Sergio, creo yo que uno, uno de esos elementos importantes es analizar el perfil de las y los estudiantes de la Escuela de Historia, como estudiantes en su mayoría trabajadores, si no de tiempo completo, por lo menos de media jornada, y muchas veces eh, pues estudiantes adultos y adultas que tienen otras responsabilidades además del, del estudio. Y esto definitivamente interfiere eh, a veces no tanto en el tiempo que se necesita para ir a los archivos y bibliotecas, que a veces es como un poquito más negociable, sino en las posibilidades de hacer coincidir los tiempos para la articulación de este ensayo a lo largo del, del año. Pareciera que un año es bastante tiempo para construir un ensayo, sin embargo, estamos hablando que son eh, prácticas antropológicas que se desarrollan en el segundo año de formación y que requieren, pues entonces, un, un esfuerzo adicional para poder eh, traer a, a la discusión del ensayo elementos teóricos que no han todavía cumplido, digamos, que los procesos dentro de la malla curricular. Eh, otro elemento importante es el de la escritura. Eh, si bien en estos... Eh, en esta práctica se contemplan talleres introductorios sobre el tema de redacción. Creo yo que el, el tema de la escritura académica y la redacción pues es eh, un elemento que no se aprende en unos talleres tan breves y que necesitamos fortalecer. Entonces creo yo que esto es algo que sí se debería tomar eh, en serio como uno de los desafíos no solo de esta práctica, sino en general de la formación eh, de las y los estudiantes, dado que la forma de lenguaje escrito es pues, una de las principales formas en las que nosotros podemos dar a conocer nuestros resultados. Creo también que tenemos el desafío principalmente institucional de, de la actualización curricular y poder hacer entonces una vinculación entre las prácticas y la malla curricular. ¿verdad? Creo yo que esta es una tarea pendiente en la cual obviamente no están excluidas las y los estudiantes. Eh, también me cuestiono últimamente si será necesario vincular las prácticas con procesos más amplios de investigación y esto porque como dieron, se pudieron dar cuenta eh, hay como una gran diversidad de temas de interés que eh, pues lo que nos presentan es un abanico muy diverso de, de las problemáticas que se están promoviendo para para ser investigadas en este caso resulta una tarea compleja poder estar eh, pues pendiente de los avances en diferentes temáticas y creo que esto es algo que que probablemente en la en las otras prácticas de campo también la docente pues tenga esta esta complejidad. Otro elemento que me parece un desafío relevante es el de la actualización tecnológica, como también, digamos, establecer estos, estos tránsitos en donde la tecnología ya es una, una realidad, ¿verdad? Tanto para nuestro qué hacer cotidiano, creo que está principalmente eh, puesta de manifiesto a partir de, de todas las medidas de distanciamiento físico provocadas por la pandemia, ¿verdad? Y que nos ponen, digamos, en, pues en, en esta alerta, más que nunca, de que necesitamos dar este salto de actualización tecnológica, no solo en nuestras relaciones eh, de clase, sino también en cómo aprender a utilizar eh, softwares distintos, eh, implementar también el análisis de datos en, en nuestros espacios de práctica. Eh, por último, quisiera mencionar también pues, estos retos que impone la pandemia que nos ha impuesto, ¿verdad? que son, eh, creo yo, no solo eh, pues retos que tienen que ver con, con la dificultad de, de no sentirnos cerca, ¿verdad? Y me parece a mí que también han tenido un impacto eh, no siempre positivo en la relación estudiante-docente, ¿sí? Y esto pues eh, lo digo con, con mucho respeto, creo yo que definitivamente no podemos equiparar la relación o la interacción cara a cara con las interacciones que podemos producir a través de estas pantallas, y también pues creo yo que la confianza, ¿verdad? Que, que puede haber en, en una interacción más cotidiana y que se puede traducir quizás como, como más auténtica, ¿verdad? En el sentido de que no está previamente planificada. Y esto a su vez, quiero enlazarlo con eh, los lugares de, de vivienda de, de las y los estudiantes, porque eh, ya lo mencionaba Sergio, ¿verdad? Tenemos un, una gran cantidad de estudiantes, eh, creo que en todos los grupos eh, desde 2019 hasta la fecha, Hemos identificado que tenemos muchas y muchos estudiantes que vienen de otras áreas que no son necesariamente la ciudad de Guatemala. Entonces, creo yo que esto también se impone como realidad, que, es, que hace su presencia más fuerte con el tema de pandemia, por las limitaciones a veces del acceso a Internet, pero también las posibilidades de movilizarse ahora que, que tenemos oportunidad de mantenernos, pues cada quien desde, desde su lugar de origen. Así que bueno no quisiera ya extenderme más para no abusar del tiempo, estos serían como los, los desafíos que yo he identificado tanto como les decía con este grupo como con los anteriores y lo dejo por ahí, muchas gracias y muchas gracias eh, Lucía verdad este bastante bastante damos bien este eh, un nivel damos de, de síntesis bastante bastante grande damos pero bastante comprensible también verdad, muchas gracias eh, por eso eh, por favor, vamos a dejar a, a, a, ahora, damos la palabra al estudiante Carlos Benjamín para que nos pueda compartir también sus experiencias en relación eh, a la práctica urbana, por favor. Eh, perdón, Carlos, estás acá con, con nosotros. Perdón, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí, Carlos, adelante, por favor. Oh, ok, muchas gracias. Eh, bueno, les voy a comentar un poco sobre la experiencia que tuvimos en la práctica de campo urbana, ¿verdad? Y primero me gustaría mencionar que como se ha venido remarcando, el contexto de pandemia es algo que condicionó la posibilidad de realizar... Eh, ...los distintos estudios que se plantearon, las investigaciones que se plantearon para desarrollarse en este espacio, ¿verdad? Eh, en nuestro caso, decidimos eh, implementar la metodología de la etnografía digital y como aplicamos esta metodología, pues decidimos también no elegir problemáticas que estén orientadas estrictamente a lo urbano, sino agarrar diferentes eh, temáticas susceptibles de ser abordadas desde lo digital. En mi caso, por ejemplo, en conjunto con Antonieta Quiná, eh, trabajamos un tema relativo con eh, las dificultades y, esas, y esos elementos que facilitan el desarrollo de la tesis para los estudiantes de antropología en la escuela, pero también hubieron temas eh, como, por ejemplo, la iconoclasia feminista y el ciberacoso en, hacia las mujeres trans que chis, ¿verdad? Entonces... Eh, Partiendo de eso, les, les comento que, como dije, la pandemia, pues, por las medidas de distanciamiento social, la, rest la restricción de la movilidad, y todas estas cuestiones fueron determinando el, la realización de las prácticas. Así es, el contexto nos, como que nos estableció bastantes limitaciones, pero también nos abrió oportunidades para... Para implementar este ejercicio de etnografía digital verdad entonces en, en mi caso por ejemplo considero que la realización de las prácticas de campo urbanas aunque a través de la aplicación de la etnografía digital significó un primer acercamiento al trabajo de campo porque venimos eh, el contexto de pandemia inicia en el 2020 verdad y a través a partir de esto se han pues limitado mucho las posibilidades de realizar viajes de campo y trabajos en, eh, de campo, entonces no hemos tenido como un acercamiento a, a realizar, eh, aplicar las técnicas de investigación ya en, en el, la realidad empírica. Pero a través de la aplicación de la etnografía digital, pues nos fue posible ya empezar a tener un primer acercamiento a cómo se va desarrollando una investigación, entonces, eh, para nosotros eh, significó más que todo conocer cómo se desarrolla un ejercicio etnográfico. Entonces, eh, una de las cosas que aprendimos en el desarrollo de este ejercicio fue, por ejemplo, la aplicación de diferentes técnicas de investigación. Eh, en la carrera nos enseñan, por ejemplo, en los cursos de metodología, cómo se van, qué significan estos, eh, las técnicas de investigación y las llegamos a aplicar en algún momento de la carrera, pero considero que en nuestras prácticas ya las fuimos aplicando de manera más amplia para un estudio o una investigación un poco más, más formal, ¿verdad? Entonces, como mencionaban también, los talleres fueron como un refuerzo a esos conocimientos que se dan en, la, en el pensum. Pero aquí ya pues, se van como que concretando, ya vamos teniendo una experiencia de aplicación y en una investigación concreta. Eh, bueno, eh, lo que pasó también fue que tuvimos una, perdón, eh, tuvimos un aprendizaje de inmersión en el campo. Las diferentes etapas que implica la, las investigaciones antropológicas pudimos eh, evidenciarlas en la aplicación de esta, de esta metodología. Como mencionaba la licenciada Pellecer, eh, las prácticas se estructuran de una manera que va progresando constantemente la, el, la enseñanza de los procesos de investigación. Entonces para nosotros eso significó también conocer las distintas etapas que lleva que conlleva el ejercicio etnográfico. Por ejemplo aprendimos cómo contactar con los actores clave que que están implicados en nuestra investigación, cómo se van desarrollando los instrumentos de investigación y cómo se van eh, ya aplicando en las entrevistas, por ejemplo, las guías de observación. Aprendimos también, por ejemplo, cómo ya ir redactando un informe. Esto también lo hemos ido aprendiendo desde las prácticas eh, de gabinete. Pero creo que esto también nos ha ayudado como que a ir teniendo más experiencia en el desarrollo de la escritura de informes, ¿verdad? Eh, debido a que aplicamos la, el enfoque de la etnografía digital, considero que esta, esta metodología abre las posibilidades de acercarse a otros estudios como los de la antropología digital, porque pues la tecnología nos da diferentes herramientas para abordar diferentes problemáticas de investigación, ¿verdad?, pero yo considero que no solo nos daría como la oportunidad de acercarnos a estudios de antropología digital, sino también de integrar las herramientas, de, las herramientas digitales y todas estas herramientas tecnológicas para los casos en los que utilizamos antropología, etnografía eh, tradicional, digamos así, ¿verdad? Entonces, eh, sí son herramientas que podrían ayudarnos bastante, sobre todo en este contexto en el que la... Hay unas limitaciones bastante eh, presentes en cuanto a la movilidad y, el, y la posibilidad de acercarnos, ¿verdad? Entonces, eh, identificamos algunos desafíos y también otras oportunidades que se abren a partir de este contexto. Por ejemplo, las herramientas digitales, como les menciono, abren muchas posibilidades de integrarse a las metodologías de investigación y eso pues abre la posibilidad, por ejemplo, de realizar eh, entrevistas de manera eh, de, a distancia, por ejemplo, mediante estas plataformas de videoconferencia. También podemos utilizar, eh, en nuestro caso nos fue bastante útil para sistematizar la información, pero estas, estas herramientas y el contexto también van a presentar algunas limitaciones, por ejemplo, eh, para la realización de entrevistas no teníamos como la cercanía que sí se tiene cuando estamos cara a cara. En la aplicación de observación, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de observar a detalle algunas cuestiones. Y recuerdo, por ejemplo, en una ocasión en la que hicimos una entrevista eh, por medio de estas plataformas en la que un compañero nos dijo que la observación se limita bastante porque, por ejemplo, él estaba moviendo la pierna porque tenía nervios de hablar con nosotros, pero no lo podíamos observar porque la cámara no, no nos permitía, ¿verdad? Entonces ese tipo de cuestiones son algunas limitaciones que se van presentando en, este, en la aplicación de este tipo de metodologías, aunque también tiene bastantes eh, provechos que se pueden obtener de ella. Entonces, como reflexiones finales, eh, coloqué acá que las prácticas refuerzan la formación metodológica que, están, que nos dan a lo largo de la carrera, ¿verdad? Eh, como les digo, a través de las prácticas considero que se van a aplicar y ya se van concretando eh, las técnicas de investigación que nos enseñan a lo largo de la carrera, por ejemplo, la entrevista, la observación, la utilización del diario de campo, son cosas que que pues no se aprende a aplicarlo y no es hasta la práctica. Entonces este espacio es bastante útil y ayuda bastante a, a ir concretando la aplicación de, esos, de esas herramientas. Y bueno, esto también está relacionado con uno de los hallazgos que hicimos en, nuestra, en el tema de investigación que les mencioné al principio sobre la tesis. Y es que muchos compañeros nos mencionaron y también lo hemos evidenciado en lo personal, que este refuerzo de la formación metodológica que se da a través de las prácticas es algo que contribuye a ir eh, facilitando el desarrollo de ejercicios como la tesis, pero también eh, investigaciones de carácter más profesional, porque son espacios en los que uno va aprendiendo bastante a cómo se va desarrollando una investigación antropológica, y pues se amplía el bagaje de conocimientos y también la experiencia como alumnos de aplicar las técnicas, métodos y metodologías de investigación ya a casos concretos. Y eso sería, gracias. A ti, Carlos, pues muchas gracias. Apreciamos bastante tu, esas, esas reflexiones, digamos, importantes, ¿verdad? Que, que, que ahora quedan también como constancia, ¿verdad? Y como... Este, Fuente, vamos a referencia, vamos a este, que quedarán grabadas en nuestras redes sociales para futuras, futuras este, consultas. Eh, gracias, Carlos. A continuación, escucharemos al el estudiante Elida Arriaga, ¿verdad? Este, Compartiendo también sus experiencias sobre las prácticas eh, rurales, eh, ¿verdad? Y, eh, y en el contexto especial que estamos viviendo hasta este, este, el día de hoy, ¿no? Elida, por favor, adelante. Hola, ay, perdón. <risa> Hola, buenas tardes. Yo me llamo Elida Reaga, actualmente estoy cursando el noveno semestre de la licenciatura en antropología y ahorita les quiero mostrar una imagen que preparé para esta presentación. Bueno, en este caso yo quise como poder recuperar brevemente las experiencias que he tenido en su totalidad con las prácticas y ya poder enfocarme en la práctica rural que fue la práctica que realizamos el año pasado. Eh, bueno, en este caso, en 2019 hice mi primera práctica. Fue precisamente la práctica de Gabinete. Y así como estaban comentando, eh, la maestra Lucía pellecer fue la asesora de esta práctica. Eh, fue la... Ajá, nosotros somos el primer grupo, mi promoción, somos el primer grupo que realiza prácticas obligatorias. Entonces, esta primera práctica eh, tenía un poco como ese factor, la presión de ser el primer grupo que hacía esta cuestión. Y sin embargo, siempre tuvimos la ayuda incondicional de Lucía en ese, en ese momento yo realicé una práctica que se titulaba El poder del lenguaje, policía nacional y disidencia sexual de los años 60, 90, en el que fundamentalmente realicé a través del análisis del discurso. Eh, ajá, revisé este documento que se encuentra en el archivo histórico de la Policía Nacional, que se llama Álbum Fotográfico de Delincuentes, en los que pues, busqué categorías que eh, caracterizaran la diversidad sexual a través de ciertas palabras que funcionaran como dispositivos de poder para poder criminalizar a estas personas por, por su sexualidad. Entonces, esa fue la primera práctica que realicé. Después, al año siguiente, bueno, el 2020, como todos y todas y todos sabemos, el 2020 estuvo marcado porque el 13 de marzo de ese año nuestra vida cambió radicalmente. Y eh, nosotras, bueno, se plantearon las prácticas en grupo cuando todavía estábamos yendo a la u y con mi grupo íbamos a, ajá, éramos tres, Daniela, Naomi y yo. Íbamos a realizar prácticas en, en Quetzaltenango con una organización, pero ya no pudimos por el hecho de que la pandemia se atravesó. Entonces quedamos como grupo, pero realizamos una investigación eh, a través de la etnografía virtual, como mencionaba Carlos, eh, con el método de la etnografía virtual, conociéndolo, explorándolo, porque no teníamos la menor idea, apenas nos habíamos acercado al método etnográfico como tal y ya estábamos como de lleno en la etnografía virtual. Entonces, eso definitivamente fue un desafío, sin embargo, pues como la investigación fue en grupo, esto significó que ajá, juntas pudimos como ir descubriendo este, este método y eh, ajá, el, la investigación se tituló Transitar de la violencia de la sanación desde los cuerpos de las mujeres, un estudio enfocado en procesos feministas de sanación y eh, a través del trabajo de campo en tres organizaciones eh, feministas diferentes pudimos eh, sí, pudimos determinar cómo, cuál era el contexto en el que las mujeres se involucraban en procesos de sanación y qué efectos estas, estos involucramientos, qué efectos tenían en sus vidas y en su entorno, tanto en torno inmediato como en su entorno más general, digamos, a, a nivel de la ciudad, porque sí las, las mujeres a las que entrevistamos eh, nos aseguramos que fueran mujeres que habitaran espacios urbanos. Entonces, Posteriormente, el año pasado, realizamos la práctica, bueno, ajá, sí, realizamos la práctica que debía ser la práctica rural, sin embargo, como el contexto de la pandemia continúa, entonces, eh, la práctica rural, se nos plantearon varias opciones para poder eh, realizarla, en el que personalmente escogí el método autoetnográfico, que fue una cuestión bastante desafiante, mi práctica se tituló La Escuela del Cristianismo y el Patriarcado, una aproximación a los sentires de las mujeres y eh, consistió principalmente en poder analizar de forma etnográfica mi experiencia en el colegio. El colegio que fue una institución en la que se nos impuso a las mujeres eh, ciertos estándares de comportamiento basados en la ideología cristiano-católica que, que, que se alimenta eh, desde las bases del, del patriarcado, del, de las dinámicas patriarcales. Entonces, eh, el ejercicio de la práctica rural, si bien, no fue, si bien no fue específicamente rural porque el colegio en el que yo estudié está ubicado aquí en la ciudad de Guatemala, fue, creo que es importante resaltar de esta experiencia eh, la interacción con el método autoetnográfico, eh, no solo porque es un proceso de aventurarse al, al yo, sino porque representa un reto, es un reto significativo para... Para, sí, para la salud mental, quiero decir, no en el sentido en el, en el mal sentido, sino en el sentido de que sí tiene, tiene un peso fuerte la cuestión del, de la autoenografía, del autoanálisis en la cuestión de la salud mental y es, un, es algo que hay que saber antes de, de plantearse utilizar este método porque… Eh, Sí, rebuscar en la experiencia propia es sorprendentemente mucho más complejo y hasta diferente de analizar al, al otro, como es la, la tradición clásica de la antropología, ver al otro. Eh, entonces, yo creo que por esa razón la autotecnografía es un método que, que es esencial, sobre todo porque no es... Eh, no es una mirada solo hacia el yo, sino es el yo ubicado en un espacio, eh, eh, eh, la yo, <ríe> la yo en, situada en un espacio que está siendo afectado por todos estos factores sociales. Entonces, eh, para esa investigación, por ejemplo, yo tuve que confrontarme eh, a la hora del trabajo de campo con experiencias de mis maestras, con experiencias de mis compañeras, y darme cuenta que la experiencia y el impacto del, sí, de como este régimen católico patriarcal, que aunque parezca exagerado, al final sí se vuelve como eh, una estructura de mandatos, de comportamiento que afectan la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de, de expresión, pues, y entonces eh, poder como toparme con el hecho de que otras mujeres que estuvieron al mismo tiempo conmigo en el colegio también lo vivieron y también lo sintieron, fue una cuestión que representó, como ya lo había comentado, representó un desafío para mí pero sin embargo creo que es la, la investigación de la, que, de la que más me enorgullezco, eh, sobre todo porque estaba tan traumada con el colegio que pasé muchísimo tiempo hablándole a todo el mundo del colegio y este ejercicio de investigación me sirvió para que ya no me dan ganas de hablar. <risa> Hablé demasiado de esto y entonces eh, creo que podría decirse que de alguna forma el ejercicio de investigación contribuyó a mi sanación respecto a esta experiencia en el colegio. Y eso es algo que, que creo que debo resaltar de, de esta práctica, porque no solo fue el ejercicio académico, no solo fue el ejercicio de, de juntar la información, de poder ponerlo como triangular todos los datos, el trabajo de campo, sino también fue un ejercicio personal que, que aportó a mi vida, la verdad. No solo, no solo a mi vida profesional y académica en el sentido de ser una antropóloga, sino también en el sentido hasta, hasta psicológico, se podría decir. Y eh, sí, finalmente sería, esa es la experiencia que hemos tenido con las prácticas y eh, sobre todo ha sido un ejercicio bastante, sí, como de bastante alimentación alimentación. Eh, en sentido, en sentido académico, en sentido teórico, en sentido metodológico, sobre todo, que, que sí es, es, un, es un momento en el que te das cuenta que, que no siempre es gracioso decir ay, las clases de metodología son aburridas, sino sí es algo a lo que hay que ponerle atención porque es fundamentalmente lo que hacemos desde las ciencias sociales, lo que hacemos es todo desde metodologías específicas, con el fin de que, de que la exposición de este conocimiento que estamos generando eh, sea clara, sea como si sí pueda llegar a ser coloquial, algo a lo que todos podamos acercarnos. Entonces, eh, creo que es, es fundamental poder llevar las prácticas si se está estudiando ciencias sociales eh, para poder llegar como tanto a la tesis como ya al, al ámbito profesional llegar con, con algo de conocimiento y un poco de ejercicio respecto a ese a ese conocimiento metodológico. Y muchas gracias. Muchas gracias, Salida. Agradecemos bastante, yo creo que también recuperar ese, ese tipo de experiencias, digamos, este, en donde también no solo se interpela la realidad inmediata, sino que también se interpelan, digamos, aquellos procesos, damos personales y como que, como bien usted también menciona, ¿verdad? También este poder recrear, además, poder analizar de forma crítica, digamos, una experiencia de esta naturaleza. Vamos a dejar el uso de la palabra. Ahora damos este, la docente, damos que acompañó las prácticas urbanas y rurales. ¿Verdad? Este, eh, bienvenida eh, a la profesora, pues, combrada adelante, Lizel. Muchas gracias, José, y muchas gracias por la invitación, y me alegro bastante que se haya abierto este espacio para poder discutir y reflexionar y contar refle eh, experiencias sobre las prácticas antropológicas en general, y pues, eh, bueno, mi intervención más que todo va a ser eh, hablar sobre cómo han sido las prácticas desde el inicio, que yo he estado desde el inicio prácticamente y, y forma, creando el programa, y gracias, y pues con, siempre con el apoyo de las autoridades de la escuela, eh, ha sido para mí también un proceso de aprendizaje de muchos desafíos, pero también de mucha satisfacción de cómo empezamos desde cero y cómo hemos avanzado hasta ahora a pesar de las dificultades que conllevó la, la pandemia. Y pues, eh, bueno, eh, ya José se adelantó un poco cuando estábamos eh, en la presentación de, de la actividad, pero yo quisiera recordar un poco de cuáles fueron los orígenes de las prácticas antropológicas del programa y de lo valioso que ha sido eh, para la formación de, de estas nuevas generaciones de antropólogos, ¿verdad? Y bueno, dando un poco de antecedentes, eh, pues como todos sabemos, la carrera de antropología se creó en 1974, y pues a pesar de que hubo intenciones de, de que hubiera trabajo de campo en los inicios de la carrera, pues todos sabemos el contexto social y político en el que se vivió, que se vivían en la década de los 70 y los 80, y pues estas condiciones de violencia no permitieron que, que los primeros estudiantes de antropología pudieran hacer trabajo de campo antropológico. Eh, a partir de 1986 hasta 1999, pues se instauraron, se instauraron oficialmente prácticas de campo en la escuela de historia como un estímulo para que los estudiantes pu pudieran profundizar en, en los temas de sus tesis de licenciatura. Sin embargo, estas prácticas eran optativas, no eran parte del pensum, y quienes estaban interesados en hacerlas tenían que someterse a un concurso de oposición para obtener el puesto de auxiliar de investigación, y no recibían un acompañamiento directo de algún profesor, sino que pues, eh, era una investigación individual. Y pues en total... Eh, durante todos estos años, alrededor de eh, 65 estudiantes pudieron realizar estas prácticas. Eh, lamentablemente, eh, a partir del año 2000, pues eh, estas, estas prácticas se perdieron y pues del 2000 al 2014, eh, pues no se contó con la oportunidad de realizar prácticas de campo, por lo que la formación fue meramente teórica y pues eh, ya lo decía José, yo soy parte de esa generación que, que de las que no tuvimos prácticas de campo, hubiéramos querido tener prácticas de campo. Yo aprendí a hacer campo ya cuando estaba ya trabajando eh, y pues le, tuvimos experiencias que podríamos llamar de campo eh, en algunos cursos que eran más que todo viajes ocasionales de fines de semana, pero que, que fueron muy valiosos, pero que no nos brindaban esa profundidad de poder hacer investigación de largo alcance en campo, ¿verdad? Eh, y bueno, afortunadamente, eh, a partir de 2014, eh, la administración de aquel entonces empezó a tener reuniones eh, con las autoridades de la universidad para aprobar una asignación presupuestaria para, eh, para hacer una, eh, buscando una iniciativa de prácticas antropológicas y afortunadamente se lograron esos recursos, pero como todos sabemos, cambiar un pensum de estudios es un proceso complejo, eh, pues las prácticas empezaron a funcionar. A a partir de 2015, como un espacio de aprendizaje voluntario, ¿verdad? Entonces, se ofreció este espacio a, a los estudiantes, eh, no como parte del PENSUM, y entonces ahí se veía cuando los estudiantes tenían ese interés de, de, de acercarse y, y de hacer este tipo de investigación. Y bueno, el objetivo de, de abrir un espacio de prácticas antropológicas es que los estudiantes de antropología eh, pongan en práctica los conocimientos tanto teóricos como metodológicos que adquieren a lo largo de la carrera, eh, desarrollar capacidades de análisis e investigación eh, para que permitan responder a distintas realidades sociales de manera científica, eh, crítica y ética. Entonces, estos siguen siendo, pues, buenos objetivos. En 2016 eh, se establecieron dos modalidades de práctica de campo. Eh, en 2016, cuando yo entro, 2015, realmente no puedo hablar mucho al respecto porque no, no sé cómo se manejó, pero a partir de 2016 decidimos ab eh, abrir un área de práctica urbana y una de área rural, con, la, con un total de 160 horas de trabajo de campo, que es, eh, equivalían a cuatro días de visita previa y 16 días eh, de temporada de campo. Y también en ese año empezaron los acercamientos con instituciones eh, y organizaciones sociales para empezar a abrir el camino para las prácticas profesionales. Y bueno, uh, las prácticas de área urbana se desarrollaron de manera flexible, considerando que no tenemos eh, mucho personal en las prácticas eh, antropológicas. Entonces, eh, como era una primera práctica, también era voluntaria, se buscaba eh, incentivar a que los estudiantes. Eh, Hicieran investigación de temas que ellos les interesara y que se les facilitara también eh, cómo moverse y, y lugares que les fueran de fácil acceso. Entonces eh, se estableció que los estudiantes podían organizar su tiempo para ir al campo, en el horario que se les facilitara, siempre cumpliendo con las 160 horas de trabajo. Y pues... Eh, Todas las eh, investigaciones que se realizaron durante este periodo en esta modalidad de, de trabajo de campo fueron eh, en la ciudad de Guatemala. En las prácticas de área rural, los estudiantes podían escoger entre las vacaciones de medio año, que eran de mayo a junio, o fin de año, en noviembre, porque eran los únicos momentos disponibles para permanecer de manera continua en una comunidad. Ya como ya nos dijo José, pues a partir de que estas prácticas se han vuelto obligatorias y son parte del PENSO, pues ya están en una modalidad anual, ¿verdad? Entonces a mediados de año es que se va a realizar el trabajo de campo. Y pues eh, aquí les muestro cómo es que se desarrollan las, las prácticas a lo largo del año, eh, que la el área urbana y rural pues son prácticamente lo mismo, lo único, la única diferencia es, es que para área rural se hace una visita previa para que los estudiantes se familiaricen con, con la comunidad en la que van a trabajar. Y entonces, eh, la primera fase es hacer eh, talleres metodológicos que consisten eh, en, en, en prácticamente dos objetivos, ¿verdad? Uno es eh, dar clases magistrales sobre, sobre metodología, ¿verdad? Que es para fortalecer los cursos eh, de métodos de investigación que que los estudiantes ya han llevado, pero también eh, eh, para for, pues, fortalecer ¿verdad? ese conocimiento y también para que todos estemos en la, en la misma página, manejar los mismos conceptos, manejar las mismas eh, técnicas de abordajes y pues eh, también se hacen, eh, se hacen lecturas, se hace aplicación de esas técnicas eh, um, y también otra cosa es, es, es hacer el plan de investigación, ¿verdad? empezamos a, a, a elaborar el plan para que eh, durante, durante la visita previa y antes de iniciar el trabajo de campo, los estudiantes ya tengan claro sus, objetivos de, sus preguntas de investigación, sus objetivos, y, y sepan qué datos son los que van a recolectar. Eh, y bueno, ya en el trabajo de campo, pues eh, hay una inmersión total en la temática, y, y es donde los estudiantes aprenden eh, Muchas cosas que, que, que damos por sentado a veces, ¿verdad? Que es relacionarse con las personas, eh, no solo implementar las técnicas, ¿verdad? Sino conocer esas, esas realidades complejas eh, de nuestro país. Eh, y bueno, ya retornando después del campo, eh, el segundo semestre es el que se, se dedica a, a, es, a, redactar, a redactar su informe de investigación, haciendo sus transcripciones de entrevistas. Eh, organizando sus datos y entonces también hay, hay acompañamiento en ese momento y pues finalmente la presentación de los resultados. Entonces este es el, como que el proceso general eh, las, que se lleva a cabo en las prácticas y pues bueno, yo separé por años cómo han sido nuestras experiencias, de eh, ¿verdad? Y, y como les digo, ha, ha sido un proceso eh, que, que se ha ido construyendo poco a poco, ¿verdad? Con los recursos con los que contamos eh, y también cada experiencia nos ayuda a, a, a, a ir mejorando también, ¿verdad? Entre todos. Y pues bueno, en 2016 lo que se hizo fue elaborar el programa académico de prácticas en el primer semestre, en la en el, Práctica urbana, eh, los estudiantes trabajaron en la zona 10 y zona 14 de la ciudad de Guatemala, fueron cuatro estudiantes en, y el, el primer semestre en el área rural se realizó en San Lucas, Tolimán, en Sololá, donde participaron siete estudiantes. Debido a que la modalidad todavía era eh, voluntaria, pues a veces costaba un poquito, ¿verdad?, de que, de que se entregaran informes de investigación finales pero todo depende mucho de, de, de la buena disposición del estudiante de que quiera aprender, y pues hubieron eh, procesos muy, muy satisfactorios y, e informes muy interesantes durante esta etapa voluntaria, ¿verdad? Eh, bueno, aquí unas fotos de, de, de la primera eh, pues, experiencia de campo en San Cristóbal Verapaz, eh, luego de... Luego está en 2017, ya se est estableció el normativo de prácticas antropológicas. En el primer semestre se trabajó en la zona 1 y 13 de la Ciudad de Guatemala, con dos estudiantes, dos informes, en San Cristóbal Verapaz fuimos nuevamente porque se estableció una alianza muy bonita con una organización local que nos ha apoyado bastante en el área, eh, y bueno, fueron cuatro estudiantes, aún todavía no, no, no habían informes. En segundo semestre se trabajó en la zona 1, con dos estudiantes y en San Cristóbal Verapaz nuevamente. Eh, también, como vemos, eh, también tuvimos acercamientos con instituciones para que abrir el espacio de prácticas profesionales y desde 2016 había dos estudiantes trabajaron en Community Watch, que fue con la primera organización con la que establecimos una carta de entendimiento y luego se fueron sumando otras. Eh, um, y pues son espacios que hasta el día de hoy están abiertos, ¿verdad? Y que son eh, muy importantes para los estudiantes, porque pues luego les puede facilitar eh, espacios de trabajo, de contactos, etc. Eh, bueno, aquí vemos algunas fotos de las experiencias del año 2017. Eh, luego en 2018 ya es el primer año en que empiezan las prácticas de gabinete como parte del pensum, eh, ese año se elaboró el protocolo de seguridad y este año so, eh, se abrió, eh, solo se trabajó el primer semestre eh, lo, eh, con estudiantes que trabajaron en zona 1 en el área urbana y dos estudiantes que fueron a San Cristóbal Verapaz y como ven se amplió eh, pues la oferta de las prácticas eh, profesionales. ¿verdad? Un estudiante fue al museo de Quetzal, el proyecto que había en Quetzaltenango, uno en Unity Watch, eh, dos en, en Protection International y uno en Colectivo Madre Selva. Est más fotos de ese año. Y bueno, el 2019 fue el último año que hicimos trabajo de campo tradicional. Esta vez fuimos a Santiago Atitlán, Solola, con tres estudiantes. Este el, en las experiencias anteriores, eh, porque eran voluntarias y para que los estudiantes eran motivados a participar, eh, trabajaban de manera individual temas de investigación que a ellos les interesaran, no se imponía un tema en específico, eh, pero ya después con esta experiencia decidimos empezar a trabajar en grupo para empezar a hacer trabajo colaborativo que, fue, que tuvo muy buenos resultados, eh, hicimos una alianza con el, un hospital local en Santiago Atitlán y ya empezamos a establecer eh, temáticas de investigación que no solo fueran de interés social e interés para la escuela y los estudiantes, sino también para la comunidad con la que estamos trabajando. ¿verdad? Entonces que, que las comunidades fueran eh, una parte activa de ese proceso de investigación y pues el hospital estaba muy interesado en que trabajáramos eh, eh, estudios sobre la diabetes eh, en, el, en, en el municipio y entonces esa fue la orientación del, del trabajo que tuvo muy buenos resultados. También, pues ahí eh, vemos que tres estudiantes estuvieron en Infinity Watch, un estudiante en Protection International y un estudiante en Cap Y pues estas son fotos de, de la experiencia de campo que tuvimos en, en Santiago Atitlán. Eh, bueno, 2020-2021, como ya, ya lo han eh, manifestado los compañeros, pues sí, fue muy difícil, eh, pero. Tu, pudimos tener avances y tuvimos que ser creativos y pudimos es, hacer las prácticas a partir de la etnografía digital y la autoetnografía y otros abordajes eh, que hemos estado trabajando. Y bueno, para finalizar, porque ya no me queda mucho tiempo, eh, yo considero que uno de los, mejores de, de, de los mejores resultados que tenemos con las prácticas antropológicas es que se está creando una cultura de trabajo de campo entre las nuevas generaciones, que es algo muy valioso y que es poco a poco de irlo construyendo. Se está buscando formar con orientación a colaborar en condición de igualdad con las comunidades para construir una antropología pública y popular. Esa es la orientación que se busca eh, en estos cursos. Establecer líneas de investigación conjunto con, con ellas, trabajar en equipo, compartir resultados en distintos formatos. Eh, en especial ha habido un salto cualitativo importante en las competencias de los estudiantes para hacer investigación y creo que ha sido reflejado en que algunos estudiantes ya han en, empezado a hacer sus, sus procesos de tesis y pues los acercamientos institucionales han permitido a los estudiantes establecer contactos profesionales y pues son espacios que han costado y pues que es eh, importante reconocerlos y, y valorarlos, ¿verdad? Y pues bueno, eh, creo que, que ya me pasé un poquito el tiempo, José me dirá, pero igual podemos sí, ya, seguir ya, ya hablando, gracias. hablando. Gracias. Bien, listo muchas gracias. Eh, agradecemos bastante tu intervención. Eh, quizás comentarles a nuestra audiencia, primero, eh, hacer un, un saludo, un reconocimiento damos este, a los docentes que están acompañándonos tanto en, eh, en esta eh, llamada, como este en el espacio también de, de Facebook, donde está retransmitiendo, ¿verdad?, este, la, esta actividad. Eh, quizás, digamos, este, creo que nos queda una, una lección, digamos, muy importante, ¿verdad?, y es también la necesidad de, de poder, damos este, escucharnos de forma intergeneracional, ¿verdad? Este, para poder, damos, este, no solo reconocernos como comunidad, ¿Verdad? Académica, ¿Verdad? Sino que también para poder crecer, damos, en los marcos también filosóficos, ¿Verdad? De la Universidad de San Carlos, sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Voy a tomar el tiempo, eh, creo que es, es imposible que desarrollemos una discusión, damos, al final, este, creo que esto es una de las, eh, de las tareas que nos llevamos y lo, y lo Primero lo apreciamos, pero también nos llevamos la tarea de poder generar espacios de esta naturaleza para poder, vamos a seguir creciendo, vamos este, como comunidad, vamos este, a partir de este tipo de ejercicios. Voy a tomarme el tiempo para leer algunas, este, algunos comentarios también de la, de nuestra comunidad que nos acompaña en Facebook, ¿verdad? Este, y posteriormente eh, yo le daría la, la palabra al coordinador del área de antropología para que pueda cerrar eh, eh, la actividad y podernos, posteriormente vamos a este, dirigir a nuestros, eh, a nuestras eh, otras actividades académicas, en el caso de muchos ¿no? de nosotros, pues, este, clases, ¿verdad? <ríe> bueno, tenemos este, varios saludos también, tenemos este, saludos desde Cine de Australia, ¿verdad? Este, en donde se, se apreciamos, este, se reconoce también el trabajo que está haciendo, damos el trabajo también y los aportes que están haciendo los estudiantes a este proceso Olga también menciona que es importante que este, este espacio para la síntesis la estructuración de planteamientos de los recorridos metodológicos sobre todo damos un proceso en general, un proceso de aprendizaje importante ¿verdad? Este, Antonieta este, nos menciona que Antonieta Quina eh, es importante reconocer y valorar el trabajo realizado por los, los, los estudiantes en años anteriores cuyas demandas hicieron posible que las prácticas antropológicas sean una realidad en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿verdad? Este, eh, Milo, Milo nos dice que por favor se recuperan nuestros procesos de investigación práctica como herramientas para los grupos venideros eh, en la que hemos venido investigando llevando a cabo procesos muy personales y colectivos que encierran grandes aprendizajes. Si lo que queda en un archivo, eh, eh, solo se queda en un archivo engavetado, se estaría perdiendo un trabajo vivo. Gracias por el espacio de discusión. Este, Eleno nos dice que la este la experiencia también que hace que compartida por parte este, de algunos eh, eh, estudiantes, nos menciona Eleno que la autoenografía fue una buena experiencia eh, y se sintió interpelado por las experiencias de los demás y la propia. ¿Verdad? Este, No, menos comparte que la emocionalidad. ¿verdad? Este afectó bastante a varias personas que, sí, que, que hicimos autoinografía, en lo personal hay elementos que fueron demasiado traumáticos que aún los estoy abordando en un proceso de acompañamiento, nos comparte eh, Naomi. Eh, por otro lado, eh, pues nos dice Olga Pérez, aquí en un comentario, ¿verdad? Que en 1976, entre 1976 y 1989 la carrera estuvo inmersa en la realidad y procesos y los procesos por medio de los espacios de investigación y vinculación con comunidades y organizaciones populares, tanto amplias como vinculadas con el proceso de la guerra interna. Desde el terremoto del 76 se definió un perfil teórico práctico de la carrera. A partir de 1987, la realidad universitaria y el impacto de los procesos de pacificación desmovilizaron no solo la antropología, sino las ciencias sociales en general Interesante reflexión, digamos, que, que tenemos que también te, tomar en consideración como comunidad. Dalira dice que en las primeras prácticas de antropología, si se les daba como, obviamente, teórico, metodológico en el campo, y que ella coordinó varios años este, estas prácticas también, y que se, que se debe también este, tomar en cuenta a la hora de, de, de, de poder plantear también la historia del trabajo de campo en la carrera, ¿no? Este, nos dice Olga, que han de, ha habido diversas modalidades de prácticas de campo que generaron experiencias diferentes en la formación de, las, de los estudiantes, y que es importante que ahora las mismas, tanto de campo como de gabinete, forman parte del currículo de estudio, ¿no? Esto, damos, este, eh, es de forma general, damos este, una recopilación, ¿verdad?, de los comentarios, nuevamente agradeciendo a nuestra comunidad que nos acompaña, ¿verdad?, este, y invitándolos para futuros este, eh, eventos de esta naturaleza que Hemos, que reconocemos este, hacen bien a nuestra comunidad damos y escucharnos eh, por el momento por mi parte pues yo me despido voy a dejar en el uso la palabra para poder hacer una síntesis general de la actividad al, al coordinador de la carrera este, el maestro Mario sosa por favor muchas gracias josé eh, no más que más que síntesis creo que lo que corresponde en este momento es eh, valorar altamente el hecho de que eh, las y los sujetos que han sido parte de estos últimos y recientes ejercicios de prácticas antropológicas nos hayan aportado esa, esa riqueza de experiencias, de vivencias en el marco de, de estas dinámicas. Es indudable que esto nos deja aprendizajes, verdad nos deja por supuesto para empezar muy buenas y altas valoraciones de este tipo de ejercicios que hacen parte, como decía a un inicio, ya de los procesos de formación de las futuras y futuros antropólogos, pero también nos deja aprendizajes de cara a establecer eh, algunas algunas mejoras, indudablemente, ¿verdad? Eh, Lucía por ahí mencionaba el carácter procesual que tienen o que deben tener las prácticas antropológicas y este creo yo eh, será uno de los elementos precisamente a, a, a, a analizar, ¿verdad? Seguir analizando para establecer cómo efectivamente garantizar ese carácter del conjunto de prácticas que van a estar implementando los estudiantes en su proceso formativo. Es indudable que en términos pedagógicos, por ejemplo, eh, el hecho de que las prácticas abran la posibilidad para que los estudiantes definan, formulen sus temas y problemáticas de investigación es un aspecto muy importante, muy importante porque indudablemente eh, esto hace que el estudiante, que la estudiante se comprometa eh, y, y desarrolle ejercicios muy valiosos, no solamente para su proceso formativo, sino como ya hemos escuchado también, inclusive para eh, buscar, eh, diríamos, eh, eh, hasta, me atrevería a decir hasta, hasta espacios de sanación en el desarrollo de este tipo de, de, de experiencias. Eso me parece muy importante, la diversidad de temas, de problemáticas que hace parte al mismo tiempo del, de, de estos aprendizajes eh, con muy nutridos, ¿verdad?, que viven los estudiantes en cada uno de estos ejercicios. Por el otro lado, creo yo que también nos demuestra cómo desde la carrera misma, desde estos ejercicios de práctica, desde el protagonismo tanto de estudiantes como eh, de las profesoras y profesores que han atendido estos, estos, estas dinámicas, ha habido la posibilidad de innovar y ha habido la posibilidad de actualizar el proceso formativo de acuerdo a las circunstancias, eh, que, que, que condicionan, por ejemplo, como en el caso de la pandemia, este tipo de ejercicios. En ese sentido, eh, estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que han sido valiosas eh, las eh, in, nuevas implementaciones metodológicas a partir, por ejemplo, de eh, recuperar ejercicios de antropología o de etnografía virtual o al momento de eh, utilizar nuevas herramientas para la aproximación a la realidad a la realidad en sus distintas, en sus distintas dimensiones. Reitero, eh, creo yo que es agradecer eh, nuevamente por compartir estas experiencias, por compartir sus miradas desde los aprendizajes vividos con relación a, estas, a estos ejercicios de prácticas antropológicas y concluir diciendo que efectivamente, estando de acuerdo con, con el comentario de Dalila, ¿verdad? habrá que, recuperar también la riqueza de esas experiencias anteriores, eh, experiencias, por cierto, de las cuales también yo tuve la posibilidad de nutrirme y, por cierto, también eh, avanzar en el ejercicio de investigación que finalmente eh, pasó a constituirse en parte de mi proceso de, de tesis y por consiguiente de graduación. Son experiencias, cada una con sus posibilidades y limitaciones, cada uno nos aportará aprendizajes que habrá que recuperar, reitero, para hacer una revisión también de eh, cómo está organizado, cómo está definido el, el actual proceso y el, el actual programa de prácticas, de prácticas antropológicas. Sin más, eh, agradezco nuevamente a todas las personas que nos acompañan acá en la plataforma de Zoom o que nos acompañan desde las páginas de Facebook de la Coordinación del Área de Antropología y de la Escuela y de la Escuela de Historia, eh, no solamente por su escucha, sino también por sus comentarios, por sus por sus aportes en este momento que ha sido muy, muy, muy valioso, muy, muy rico en, en aprendizajes. Así es que eh, sin más, agradecemos también a Andrea Monroy por el apoyo que nos ha dado para desarrollar esta actividad y seguramente vamos a estar prontamente convocando a otros ejercicios, de reflexión, de recuperación, de la recuperación crítica de la experiencia eh, que hemos venido desarrollando en el área de antropología, en la carrera de antropología, para ser más, más específicos, de cara a búsqueda de, de continuar en, esta, en, esta, en este ejercicio de actualizar la formación de los futuros y futuras antropólogas egresadas de nuestra Escuela de Historia. Así es que buenas noches y un abrazo para todos y todas. Buenas noches, Mario. Muchas gracias a todos los que están acá por su tiempo y sus aportes.